Fue boxeador, taxista, saxofonista, policía, bombero, diablo, dos veces cura, más de ocho veces mafioso, abuelo y hasta un tiburón. Pero por sobre todas las cosas es uno de los actores iconos de Hollywood. En este simpático video vamos a repasar su filmografía, a analizar su actuación y a responder la gran pregunta. ¿En qué momento pasó de esto? ¿Estás A esto. Por eso hoy, en Te lo resumo así más. Robert De Niro. Verdenino que por si a alguien le interesa nació en Manhattan el 17 de agosto de 1943 tuvo padres artistas específicamente pintores por eso cuando dijo que quería ser actor le dijeron pero sí obvio y cuando dijo que quería dejar la secundaria para dedicarse completamente a la actuación también le dijeron pero sí obvio así que sin muchos inconvenientes empezó a estudiar en la más que prestigiosa escuela de actuación actor Studios, donde también estudiaron figuras como Marlon Brando, El Pacino, Steve Uchemi, Laura Dern, Tony Dalton entre otros en esta escuela enseña el método ¿Qué es el método? Es una técnica de actuación que se basa En pocas y resumidas palabras En que el actor sienta las mismas emociones que el personaje El método requiere que el actor tenga un compromiso Que va más allá de los momentos de rodaje Como por ejemplo como hizo en una de sus primeras películas Bloody Mama Dirigida por el mismísimo Roger Corman allá por 1970 Donde Roberto interpreta al hijo drogadicto de Kate Baker, Una ladrona y asesina que tiene una bandita con sus hijos Para interpretar a un adicto Roberto bajó 20 kilos con una dieta que consistía en tomar solo agua. ¡Me eyes have seen the glory! ¡Aleluya! <risa> ¡Aleluya! Lloyd, cuando you are working on those model airplanes, you get to act an awful silly. ¡Aleluya! ¡Lloyd! Oh. Y esto lo hacía tanto para una película independiente que no iba a dar nadie, como Bloody Mama, así como también en la película que le iba a dar el Oscar 10 años después. Y estoy hablando de Toro Salvaje, donde Roberto volvió a modificar su cuerpo para el personaje, ganó masa muscular para las escenas del pasado de Jake Lamota y subió de peso para las escenas del futuro de Jake Lamota. Y como interpretaba un boxeador, obviamente tomó clases de boxeo y con el mismísimo Jake Lamota. De Nero with me for one solid year before we shot one for the film. And in that time I boxed over a thousand rounds with him. I'm not exaggerating at all. Over a thousand rounds. And when I got done training him, I, I'm very certain, I'm very positive he could have been, he could have fought professional. Lo mismo para Taxi Driver, De Niro no hizo de taxista, se convirtió en taxista. Lo mismo para New York, New York, no hizo de saxofonista, tomó clases y se convirtió en saxofonista. Ese es el compromiso de Robert De Niro para sus personajes, pero me adelanté mucho. Antes de Brody Mama hizo de extra en algunas películas como Three Rooms in Manhattan, que es ese que está ahí, ahí llamando la atención más que los protagonistas. Pero después conoce al primer director que lo toma como su actor fetiche, Brian De Palma. Juntos hacen tres comedias. Greetings, Sir that's no way to run an army out there you know I mean you've got niggers you've got spicks, you've got Jews sir everyone knows about the Jews uh, you're not Jewish are you sir the wedding party hey mom well uh, I, I would like to say something I, if you don't mind no, no of course not uh, I'd like to say hello to my mother if you don't mind uh, of course thank you hi ma estas películas no fueron un gran éxito, ni siquiera fueron un éxito, pero haciendo estas películas, De Niro se hizo muy amigo de Brian De Palma, y Brian De Palma era muy amigo de otro director que recién estaba empezando. Cuando este otro director necesitó un actor para su primera película, De Palma le dijo: Tengo un amigo para presentarte. Y fue así como Robert De Niro conoce al amor de su vida, a Martin Scorsese. La primera película que Scorsese y De Niro hacen juntos es Malas Calles, donde De Niro interpreta a un mentalmente inestable e impredecible jugador que le debe mucha guita a unos usureros. Pero la gran, gran, gran colaboración de Scorsese de Niro se da tres años después de Malas Calles cuando hacen la película que posiciona tanto a Martin como a Roberto, Taxi Driver. Acá, una vez más, de Niro interpreta a un joven mentalmente inestable e impredecible, en esta ocasión, un taxista que se propone matar a un candidato político. I got some bad ideas in my head. I just... Esta película consolida a Robert De Niro como un gran actor y le da su escena más icónica. You talking to me? You're talking to me? bueno, well, you talking? You're talking to me? Well, I'm the only one here. Pero además de esto, lo termina de encasillar en su personaje de joven mentalmente inestable e impredecible, y este rol lo iba a repetir en New York, New York. Uh, uh, <tose hitting the band noise> en Toro Salvaje. <tose hitting the band noise> en No Somos Ángeles en cabo de miedo y el rey de la comedia para mí para mí la mejor actuación de robert de niro Jerry I love this guy always oh, coming up with these great lines I love him, I love him. Pero joven mentalmente inestable e impredecible no es el único rol en el que se iba a encasillar De Niro no hay otro rol para él y para eso hay que volver a 1972 Paramount y Francis Ford Coppola quisieron adaptar la novela El Padrino para interpretar a los personajes castearon a casi todo Hollywood muchos actores quisieron hacer de Michael muchos actores quisieron hacer de Vito muchos actores quisieron hacer de Santino y uno de esos fue Robert De Niro que hizo la audición para este personaje como ya sabemos, no quedó quedó en like nice y como a Coppola le gustó tanto la actuación de, de Nino le propuso otro personaje boli pero Danilo le dijo que no, que ni en pedo, que metete el personaje en el orto Cuando la película se estrenó y fue un éxito, Niro se quería matar Se había perdido de estar en la obra maestra que es El Padrino Pero la vida le dio otra oportunidad porque cuando empezó la preproducción del Padrino 2 Salió la idea de contar el pasado de Vito Corleone Y Marlon Brando rechazó el papel Coppola se acordó de aquel joven que había hecho una buena audición Y es así como Robert Danilo consiguió el papel que le iba a dar fama mundial El joven Vito Corleone Il padre si chiama Antonio Andolini mm. e chi sto è per... De con Vito Corleone a De Niro le iban a pasar tres cosas Primero, iba a repetir el método Porque como iba a interpretar a un joven siciliano Se fue hasta Sicilia a aprender a hablar como italiano con tonada siciliana Segundo, se iba a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto Que no fue a recibir porque pensó que lo iba a perder Robert De Niro es el director director de The Godfather Part II, Mr. Francis Ford Coppola. Y tercero, lo termina de encasellar en su personaje de hombre rudo, respetable y seguro de sí mismo. Y este rol lo iba a repetir en The Deer Hunter, en Once Upon a in America. Es verdad que he matado a la gente, Mr. Bailey. A veces para defender a mí, a veces por dinero. Hay muchas personas que vinieron a nosotros en los intocables En buenos muchachos en casino. You know, you in the back my... <tose> entre otros y poco se hable de su participación en 900. Qué gran película 900 viejo. Mira el 900, por favor. Y hay algo que tienen en común estos jóvenes mentalmente inestables y predecibles y todos estos hombres rudos, respetables y seguros de sí mismos. Algo que tienen en común todos los personajes de De Niro es que son violentos. ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! Robert de Niro. That's always good Oh, Jesus Christ Paréntesis Lo gracioso que es el bailecito de De Niro Por favor En Instagram le estuvimos poniendo otras canciones Y todas quedan bien ¿Copis? ¿Dónde está el chavo? Ricas son las patas Con un poco, poco, poco de picante Te animás y a vos te hablo, a vos te hablo, si realmente te animás, subite una historia haciendo el bailecito de delirio y de Etiquetame. ¿Con coreografía y todo? Sí, con todo, todo el espectáculo completo, dale. Ay. Bueno, retomo por donde iba. Todos personajes violentos, obviamente hay excepciones, como el que hizo en Falling in Love con Meryl Streep, o como el que hizo en Despertales con Robin Williams, o como el que hizo en Mentiras que Matan con Dustin Hoffman. Incluso hizo del Diablo el Ángel Herr donde nos enseñó cómo se pela un huevo. También hay que mencionar Frankenstein, la peor actuación de De Niro. Para esta altura la carrera de Roberto se empezaba a estancar con papeles o de mafiosos o de policías. Y además Scorsese lo cambió por un actor mucho más joven. Y si quieren ver todo ese proceso les dejo de arriba un video sobre la filmografía de Scorsese. Cuestión que de Niro se estancó. Por eso le dio un giro a su carrera y ese iba a ser el inicio de la decadencia. ¡Mira a este la carrera de Robert De Niro empezó con comedias hasta que pegó el volantazo con Scorsese. En el medio hizo otras películas cómicas como Mad Dog and Glory, Midnight Run o No Somos Ángeles. Pero la película que lo posiciona como actor cómico es Analízame con Billy Crystal. Acá interpreta su personaje de hombre rudo, respetable y seguro de sí mismo. Se vuelve a meter en el error de mafioso, pero esta vez en clave de comedia. Casi una parodia de lo que hizo en buenos muchachos en casino y esa era la idea, ¿no? Parodiar todo lo que De Niro había hecho en el pasado. Good scene. What I do? You drop your gun. You run up to me and you yell, "Papa, papa." I was afraid y ya lo dije en el video de Ken Reeves, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba, no hay nada peor para un actor que una autoparodia, porque a partir de ahora la carrera de De Niro se va a basar en parodiar todas sus buenas películas. Algunas de estas comedias están buenas, como Showtime o La Familia de Mi Novia, pero en esta parte hay dos clavos que van a cerrar el ataúd del De Niro prestigioso de los 70 y los 80. Uno, año 2000, De Niro participa en la película Las Aventuras de Rocky y Val y hace esto. talking to me? ¿Estás hablando me? De Niro se parodió a sí mismo, se parodió a sí mismo en Taxi Driver ¿Qué habrá pensado Scorsese cuando vio esto? Are you talking to me? Dos. Año 2004, De Niro participa en la secuela de la familia de mi novia y aparece con una teta de silicona. A partir de acá la carrera de De Niro se va a venir en picada, en picada mal. Pero antes de pasar esa parte hay que mencionar una película que hizo en 1995, un peliculón viejo, Fuego contra Fuego. Una gran película donde De Niro está muy bien, pero Al Pacino la rompe. Las carreras de Al Pacino y de Niro fueron bastante en paralelo Y siempre se los comparó Incluso se los enemistó Como en Fuego Contra Fuego En la única escena que comparten no se los ve juntos Siempre es un plano contra plano Se creó el rumor de que no la filmaron juntos porque se llevaba mal Años después vuelven a compartir pantalla en una película horrible, espantosa Que se llama Las Dos Caras de la Ley Donde ahí definitivamente están juntos, ¿no? Aunque la mejor dupla de Niro Pacino se da en el irlandés Donde acá la rompen, ¿eh? Pero la rompen Y por si alguien se pregunta Son más veces las que de Niro mata al Pacino Que las que Al Pacino mata a De Niro Creo que es necesario un buen análisis de la carrera de Al Pacino Pero este no es el momento Volviendo a De Niro Con la secuela de la familia de mi novia La carrera de Roberto se fue al pasto Y acá empieza la caída de De Niro Oh, ¿Qué quiero decir con caída? No es algo necesariamente malo Es algo natural en todos los artistas que tienen un crecimiento Hasta que llegan al punto más alto de su carrera Y después no se puede sostener Como bien les explico en estos videos que les dejo ahí arriba pero bueno, no puede ser siempre el número uno, salvo Meryl Streep, ella siempre es la número uno y su carrera no tiene ni una sola caída. Los años pasan para todo el mundo y no vienen solos, De Niro llegó a una edad en donde no podía seguir usando el método, porque no podía someter a su cuerpo a esos entrenamientos o a esas subidas y bajadas de peso, aunque realmente la edad no significa autoparodiarse necesariamente, Al Pacino tiene la misma edad y su carrera siempre se mantuvo limpia, salvo por esa espantosa participación en Jack and Jill. Pero volviendo a De Niro Si pensamos en la caída de De Niro Como una pelea de box, Podríamos decir que los primeros golpes Fueron las aventuras de Rocky y Val Wilken Y la familia de mi novia Pero después de su carrera Lo siguió golpeando con Ninty Grampa Y con The War with Rampa, Dos películas donde básicamente El chiste es que De Niro es viejo Y quiere hacer cosas que antes podía hacer Pero ahora no puede porque es viejo ¡Ay, ah, chistes de pija La pija de De Niro Hey, you made it. ¡Ah! me oh! ah! Y otro golpe que recibió fue con ajuste de cuentas una película donde él y Stallone interpretan a dos boxeadores retirados que quieren tener una pelea final. I came early, Want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. don't look like you're missing any meals. Yeah. I'm out of here. No, no, no you're not. Y acá usan material del archivo y el material de archivo son frame de toro salvaje. ¡Un delirio! Muchas películas malas en esta etapa de su carrera, muchos golpes que casi lo dejan en knockout. Pero, pero, pero, cuando estaba por caer a la lona, un viejo amigo lo salvó. Oh, por Dios. En 2019 Martin Scorsese quiso hacer una película épica sobre la vida del mafioso Frank Sheeran y sobre la desaparición de Jimmy Hoffa. Para eso lo contrató a De Niro, a pesar de que tenía muchos, muchísimos años más que el personaje. Pero eso no lo detuvo y con unas más que cuestionables técnicas de rejuvenecimiento, volvió a ponerlo a Roberto en el cine de calidad. Siempre es este that they weren't afraid. There's a lot of bullshit, you know. They, yeah. Everybody's afraid. And you pray a lot. I prayed a lot. I prayed that I'd never sin again, as long as I live, if I could just get out of here. But then the fighting starts, and then you forget about everything. You're just trying to survive. Y para el próximo proyecto de Scorsese Que para el momento de la realización de este video Aún no se estrenó También lo llevó Roberto Que compartirá pantalla con el actor Que él descubrió Y que años después lo desplazó Del fetichismo de Martin El mismísimo Leonardo DiCaprio A quien también le dediqué todo un video Y que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba ¿Será ese el nuevo renacer de Robert De Niro? ¿Volverá a hacer películas buenas? ¿Dejará atrás las comedias idiotas Donde se cae al piso? No tengo respuesta a ninguna de estas preguntas Lo único que sé es que pase lo que pase el Robert De Niro será recordado como uno de los mejores y más importantes actores de nuestra historia y el que le negó una foto <tose> una mina en Argentina Robert De Niro es el toro salvaje es un mafioso traje, es Vito Corleone actuó con Leone Taxista en Nueva York. Robert De Niro. Es el dueño del casino. Es un soldado en Vietcong. Yo lo admiro a Robert De Niro. Es un animal de la actuación. Robert anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao yeah. buenas noches